Hoy en las noticias de Elena y el sexo les contamos que el pasado miércoles 10 de mayo la Comisión Primera de la Cámara de Colombia dio por finalizado el debate en torno al referendo Papá y Mamá propuesto por la legisladora Vivian Morales, en donde se pretendía, mediante consulta popular, modificar la Carta Magna respecto a la adopción igualitaria aprobada en noviembre del 2016. La propuesta de la senadora llegó al Congreso con más de 2 millones de firmas y su objetivo era otorgar la capacidad de adopción únicamente a las parejas heterosexuales de Colombia. Sin embargo, tras más de 8 horas de intenso debate, el proyecto fue archivado por ir en contra de la Carta Magna y por su carácter discriminatorio y homofóbico. Dentro del debate, 20 votos establecieron a favor de los derechos de los niños de tener una familia independientemente de cómo ésta esté conformada. Tan solo 12 votos se establecieron a favor del referendo papá y mamá, por lo que la senadora aseguró que llamará a una movilización para defender los derechos de la familia. Mientras que este 17 de mayo se realizará el evento público Un Beso Diverso, organizado por la asociación Silueta X, organización encargada de velar por los derechos de la comunidad LGBTI en el Ecuador. Este evento se desarrollará en la Plaza San Francisco, ubicado en las calles 9 de Octubre y Pedro Carvo, en la ciudad de Guayaquil. Mientras que en Quito, la convocatoria se llevará a cabo en las calles Ramón Roca y Reina Victoria, frente a la Embajada de Rusia. Bajo el lema Nos besamos contra el odio, esta actividad busca denunciar los casos de homofobia y discriminación a la comunidad LGBTI registrados en el país. Además les contamos que el filipino John Fernández de 38 años obtuvo el título Mr. World Gay 2017 tras enfrentarse a 20 competidores más de los 5 continentes del mundo. El evento se desarrolló en el Centro Yumbos, en Maspalomas, ubicado en el extremo sur de la isla de Gran Canarias, en España, el cual convocó a más de 6.500 espectadores. Fernández ha asumido junto al premio la responsabilidad de convertirse en el embajador de la igualdad y la tolerancia, y para ello ha propuesto trabajar de manera continua por los derechos de las comunidades GLDTI en el mundo. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el Sexo. Mi nombre es Paul Herrera. Hasta el siguiente lunes.